¿Qué tal queridos amigos? Cordial saludo, feliz martes para todos, martes santo Seguimos avanzando en esta experiencia de Semana Santa, de fiesta, de Pascua Preparando este misterio de fe tan importante para nosotros, para todos los cristianos Hoy también vamos a tener un acontecimiento muy importante aquí en nuestra diócesis Que es la misa crismal, es la Eucaristía en la que el señor obispo junto con todo su presbiterio Bendice los aceites que se usan en las celebraciones litúrgicas. El óleo de los catecúmenos, que se usa para el bautismo. El óleo de los enfermos, para el sacramento de la unción de los enfermos. Y el santo crisma. El santo crisma se utiliza en el sacramento del bautismo, en el sacramento de la confirmación y en el orden sacerdotal para ungir las manos del sacerdote. También nosotros todos, los sacerdotes, renovaremos nuestras promesas sacerdotales junto a nuestro obispo, renovaremos, volveremos a decir ese sí que un día dijimos, el día de nuestra ordenación sacerdotal. Les encomiendo una oración por todos los sacerdotes de nuestra diócesis, por nuestra iglesia local, para que el Señor Todopoderoso nos siga bendiciendo y nos siga protegiendo. Vamos a meditar hoy martes, mis queridos hermanos, el Evangelio de San Juan, capítulo 13, los versículos 21 al 33. Durante la última cena Jesús se conmovió profundamente y afirmó con claridad Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar Entonces los discípulos empezaron a mirarse unos a otros sin lograr entender a quién se refería Uno de ellos, el que Jesús tanto amaba, estaba comiendo a Jesús en el lugar de preferencia Entonces Simón Pedro le hizo señas de que averiguara a quién se refería El discípulo se recostó entonces en el pecho de Jesús y le dijo Señor, ¿quién es? Él respondió al que yo le dé el bocado, después de mojarlo, ese es Mojo pues un bocado y se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote Tras el bocado entró en el Satanás Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo pronto Pero ninguno de los que estaban comiendo entendió por qué dijo esto Algunos pensaban que como Judas era el encargado de la bolsa del dinero Jesús le había dicho que comprara algo para la fiesta o para los pobres Cuando Judas recibió el bocado salió, era de noche Cuando Judas salió dijo, Jesús ya ha sido glorificado el hijo del hombre y Dios en él y puesto que Dios ha sido glorificado en él, él será glorificado en Dios. Y eso muy pronto. Ojitos míos, voy a estar poco tiempo con ustedes. Me buscarán, pero les repito ahora a lo porque ya había dicho a los judíos. A donde yo voy, no pueden ir ustedes. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús dijo, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora. Me seguirás después. Pero le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús dijo, ¿estás dispuesto a dar mi vida por mí? Te aseguro que antes de que cante el gallo me habrás negado. Entonces, es palabra Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cena de la última cena, mis queridos hermanos, en la que Jesús anuncia la traición. Deja en evidencia al traidor. Y comienza esa trama ahí entre los discípulos, entre el grupo que está ahí. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Cierto? Y Jesús lo deja claro, pero no se entiende tanto. Eh, Judas, el traidor, que hace parte del grupo de los cercanos, definitivamente se sintió defraudado y entregó a Jesús. Pedamosle a Dios que nosotros no seamos ese grupo de traidores, ese grupo que lo abandona. digamos damos la perseverancia. No es fácil mantenernos hasta el final. Muchas veces tendemos a desfallecer, a abandonar la tarea. Señor Dios, en tus manos ponemos nuestra vida, nuestra vocación. Amén. Un feliz día para todos, mis queridos hermanos. Recuerden la oración no hoy por los sacerdotes. El Señor bendiga a nuestra iglesia. Amén.